hola qué tal y bienvenidos un domingo más a mi canal el día de hoy pues les traigo un video de todo aquello que he utilizado y ya se me terminó y es la gran duda lo volverías a comprar sí o no y bueno te lo traigo de diferentes aspectos limpieza tónicos serums hidratantes protección solar un montón de productos para que puedas ver mi opinión acerca de ellos así que sin más comenzamos Comenzando con la limpieza que siempre es lo primero de todas las rutinas Hoy te traigo dos bálsamos limpiadores de la primer paso de la limpieza coreana Y dos que pueden servir tanto para primera limpieza, primer paso como segundo paso El primero de ellos es el bálsamo limpiador de List, Que es súper famoso, que es de avena, que todo el mundo lo ama y lo adora Pero yo no tuve muy buena experiencia con este bálsamo Sinceramente tenía que frotar bastante para hacer una limpieza y que se retirara el maquillaje Y precisamente con la doble limpieza es que queremos evitar esto Entonces mi experiencia con este bálsamo no ha sido la mejor No la volvería a comprar Ciertamente es bastante suave, es bastante gentil con, con la piel Los aceites están muy bien, no te dejan la cara grasosa mmm, Salen muy bien con la fase acu con, con lo que es la emulsificación Y luego con tu fase acuosa sale todo muy bien pero, como te digo, tuve que frotar mucho para retirarme el maquillaje y no me gustó. El siguiente es el aceite desmaquillante de SVR o SVR aquí eh, tampoco es que tuve muy buena experiencia ciertamente este aceite es muy versátil porque lo puedes utilizar como paso 1 y 2 eh, yo lo utilizaba nada más como paso 1 de la limpieza sentía que me picaba un poquito en los ojos no me gustó mucho en ese aspecto y en cuanto a desmaquillar mm, tampoco lo hacía muy muy bien así que mm, he optado por otras opciones como el de vanilla Co que de momento va muy bien vamos a esperar a terminar todo el botecito para comentarles pero de momento es uno de los que mejores retira el maquillaje siendo muy suave muy gentil sin dañar tu piel el de SVR mm -mm, tampoco me ha gustado y ahora vamos con dos limpiadores que en teoría son la fase acuosa de la doble limpieza, pero en realidad pueden ser utilizados como fase oleosa también porque son como una cremita, son un poco más densos y yo lo utilicé con el rostro seco como primera fase de la limpieza coreana, luego emulsifiqué y luego limpié mi rostro con el rostro húmedo con este mismo limpiador y limpian, buenísimo y son el limpiador de first aid beauty este está súper bueno lo consigues en algunas promociones en sephora que viene como con una cajita pues el que yo conseguí venía en una cajita con un hidratante pequeñita que también está cool, el hidratante, no está nada mal. Y pues este limpiador me encantó. Limpia muy bien el maquillaje, retira todo sin ningún tipo de... ser agresivo con tu piel y no necesitas estar frotando tanto. De verdad que está muy, muy bien. Incluso lo utilicé los días que estaba haciendo natación en el gimnasio y wow, sabes que cuando sales de natación tienes esa piel así súper dry, así horrible Y me hidrataba bastante la piel, así que es una muy buena opción Y el otro limpiador viene a ser el de The Ordinary ¿Saben el limpiador de escualeno que les dije la semana pasada en uno de mis favoritos de The Ordinary? Pues este es una maravilla, te lo puedes utilizar con el rostro seco como primer paso Afloja bastante muy bien el maquillaje y luego lo emulsificas y lo lavas como segundo paso de la limpieza cosa y te queda el rostro súper hidratado Sin dejar esa sensación grasa, sino limpiecito, hidratado, balanceado Es un producto perfecto de The Ordinary Ahora vamos con los tónicos Ciertamente, recuerden, el tónico no es un paso fundamental en el tratamiento A menos que tengas precisamente un activo y tú lo quieras utilizar como parte de tu tratamiento, pero si esperas unos minutos, tu rostro vuelve al pH natural. Entonces esa es la función básicamente del tónico. Ahora, si quieres aportar un poco más de hidratación, es una muy buena opción. Y eso es precisamente lo que yo busqué con el tónico azul de Kiehl's. Si han visto en mis otras redes sociales, pues sí, les he comentado muchísimo sobre este tónico. Me gustó muchísimo, se me terminó y es así como, wow, qué pena. Ahora estoy probando la opción que no es oil free, que es esta misma versión pero que no es oil free. Y de momento también me gustó muchísimo el oil free me gusta mucho más para lo que es la época de verano. Que entonces tienes, bueno, como que rostro más oleoso y tal, pero hidrata muy, muy bien sin dejar nada de brillos. Es una excelente opción. Pero por contrapartida, utilicé uno de glicólico, el famoso de glicólico de Pixi. Que todo el mundo habla del de Pixi. Sinceramente, me pareció fatal. Ciertamente es un glicólico al 5%, que es un tratamiento que bueno, que te lo puedes ir alternando una noche de glicólico, otra noche de retinol. Lo estaba haciendo así y arde demasiado el rostro. Esto sea, tiene alcohol que flipas! Es que, de hecho, no me lo terminé porque es muy agresivo y me estaba nuevamente brotando aquí. A mí me sale la dermatitis borraica aquí y me estaba brotando la dermatitis borraica así que dije, mmm, ahí te quedas, cariño. No lo terminé, no me gusta y dudo mucho que compre algo más de Pixi porque revisando, tiene mucho alcohol sus formulaciones. Pasamos a los tratamientos como tal, a la parte de serums y el primero es justamente un exfoliante, es el de AHA de Inkey List. A ver, si eres nuevo utilizando exfoliantes, esta es una muy buena opción porque es bastante suave. Pero en mi caso, ya yo tengo mucho tiempo utilizando exfoliantes, utilizando retinol, utilizando sustancias que son un poco más fuertes. Este serum no, no cumplió las expectativas, no me hizo absolutamente nada, no me gustó. Ciertamente la textura es bastante ligera, es bastante neutra, está muy bien en ese aspecto, pero para mí no fue suficiente, así que no lo compraría nuevamente. Seguimos con The Inkey List y en esta oportunidad vamos a... Con el retinol de ellos Ciertamente es un retinol que está muy bien formulado pero Me parece, me pasó lo mismo que con el AHA de ellos, con el exfoliante Ya yo vengo utilizando retinol desde hace mucho tiempo Y este es un retinol que es bastante suave Entonces, para mi piel no fue suficiente No me gustó y sinceramente me gusta mucho más el de la Roche-Posay o el de Sesderma En este caso, sí, son mucho más costosos Pero recuerda que llega un momento en que tu piel pues dice Bueno, ya tengo las manchitas bastante mejor Hay que pasar a otro nivel de tratamiento Y... El de Inkey List no cumplió las expectativas. Por otra parte, otro retinol que sí me gustó fue el retinol Reface de Indeed Laboratorios. Este sí me gustó, de verdad. Eh, aparte era como una textura de crema, entonces hidrataba muchísimo la piel. Te dejaba un tono muy, muy lindo en la piel. Este sí me gustó y este lo conseguí por eh, Look Fantastic, por la página esta de Look Fantastic. Y pasando a las controversiales, vitamina C. Conseguí eh, la vitamina C de Claire's, que es una marca coreana muy muy buena Y confiando en la marca, y que bueno, tenía muy buenos reviews eh, Dije, voy a probar esta vitamina C Asegura ser una vitamina C estable al 5% Pero cuando la ves, ciertamente el frasco es transparente Ya por ahí dije, mm, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí... Mmm, a ver, si estás empezando con vitamina C, no es una mala opción, ¿vale? Ciertamente sí tienen unas tecnologías estabilizadoras y no se degrada su vitamina C. Pero, nuevamente, ya yo vengo utilizando vitamina C desde hace tiempo. Entonces, esta particularmente para mi piel no sirvió de mucho porque la de Isdin, la Flaw es al 8%, estable a lo largo de 8 horas. Entonces, esto no fue muy bueno en este aspecto y yo no vi ningún cambio con la de Klairs. Pero si estás comenzando, es una muy buena opción. Pasando a la hidratación de la piel, pues una de mis favoritas y grandes sorpresas ha sido la de Elizabeth Arden Visible Difference y es una crema que tiene ceramidas, es bastante buena. Yo decía, bueno, no la voy a utilizar en el día porque, bueno, que al tener ceramidas puede ser que se me ponga oleoso el rostro. Llegué a utilizarla en Madrid unos días y la verdad es que te deja el rostro súper bonito y súper hidratado. Y, o sea, con el paso de, de los días, pues ves el rostro como mucho más luminoso, mucho más bonito, como más jugosito. De verdad que es una muy buena opción. El tarro es gigante. O sea, la compré para Black Friday. Usándola en la mañana y en la noche. Y todavía me queda un poquito. O sea, esto dura. Dura la vida. Lo que pasa es que ya como me queda nada y menos, pues, ya dije, vamos a sacarlo en el video. Pues. Pero dura un montón y está muy, muy bien de precio. En Amazon yo la conseguí. Luego otra opción que también les he comentado es la crema de CeraVe que dice PM. PM dice mmm, porque tiene niacinamida y me imagino que es por la interacción que puede haber con la vitamina C. Pero en realidad no tiene ningún ingrediente que necesite ser utilizada únicamente en la noche. Yo de todas maneras la utilizaba en la noche porque utilizo vitamina C en la mañana. Y realmente es una crema súper buena, súper ligera, con ceramidas, que sella muy bien el rostro, que hace un aporte de hidratación genial y que va muy muy bien. Esta es una segunda opción de hidratación con ceramidas también. Que me gustó mucho Luego el clásico que les he hablado en TikTok Para arriba, para abajo, para la derecha, para izquierda Para todos lados Es la Hydriane de La Roche-Posay Siempre que me piden una crema hidratante Ella viene en varias versiones Dependiendo del tipo de piel que tengas Es una crema básica Básica que está genial porque no interactúa con nada de tu rutina. Entonces te va a aportar hidratación, que es lo que necesitas, simplemente hidratación, al finalizar tu rutina para sellar todos esos productos y que quede la humedad retenida en tu rostro. Pasando no ya a las hidratantes de manera diaria, sino un hidratante como un boost, como un extra, la mascarilla de cannabis de Origins. Esta mascarilla yo la vi en descuento, en Sephora, en estos días, que cuesta 5 euros. Las mascarillas estas de Origins generalmente cuestan 25 o 23 euros, dependiendo, y están 5 euros. Su defecto, como les comenté, huele un poco raro, pero porque a mí no me gusta el olor de, las, de los productos que tienen cannabis por esto, pero me parece muy fuerte, pero sinceramente... O sea, te deja el rostro súper bonito Súper hidratado Calma muchísimo las rojeces O sea, yo la tengo desde mmm, Finales de verano del año pasado y claro, o sea, todo este tiempo la he ido usando Y me ha recuperado muchísimo la piel Incluso los que viven en Madrid saben lo que les estoy hablando El clima es mucho más seco, se te reseca muchísimo el rostro Se te reseca muchísimo el cabello, el agua tiene un pH muy elevado Entonces es bastante complicado Te aplicas esto y mi amor, es lo máximo Se te hidrata otra vez el rostro Y estamos todos contentos y todos felices Así que es un muy buen dato y pasando a la última fase de las rutinas, el protector solar. Comenzamos con el de The Ordinary. Y pongo esta cara porque a mí particularmente no me gustó. Pero porque es un protector mineral. Entonces siento que me deja el rostro como Gasparín total. A ver, hay protectores minerales que tienen mejores tecnologías y que no dejan el rostro tan blanco. Esta realidad, por el precio que tiene, pues está genial. Y si eres de piel sensible, que no toleras todo tipo de protectores solares, pues este es una muy buena opción y muy económica. Pero a mí no me gustó cómo me dejó el rostro. Y otra opción es el Fusion Urban de Isdin. Ya les he comentado en muchísimos videos tanto aquí como en YouTube, como en Instagram, como en TikTok, como en todas las redes sociales que el Fusion Urban de Isdin a mí me encanta porque tiene la protección solar adecuada de tipo urbano, una protección 30 que ciertamente para día a día está muy muy bien. Pero tiene protección ante estos dispositivos electrónicos, tiene antipolución y tiene un montón de propiedades que van a ayudar a hacer antienvejecimiento. Que junto con tu vitamina C es una mezcla espectacular, un choque ahí que hace que tengas una protección de radicales libres increíble. Y este es uno de los mejores. Además es súper ligero, entonces si te vas a maquillar, te lo pones y después te puedes maquillar tranquilamente. Entonces no te va a quedar ese pegote de maquillaje que no sé qué, porque se absorbe súper rápido y de verdad que está genial. Y para los días en donde quiero salir a la calle y... Un poquito de color y tira para la calle Porque ya tengo las cejas hechas Y ya estoy en ese aspecto Ya eso se los voy a comentar en otro video Próximamente De cómo fue el proceso de mis cejas De la micropigmentación y microlading Que me acabo de hacer el retoque y pues cuando quiero salir con un poquito de color nada más, pues me aplico el de color de Isdín. El color que tienen es un solo tono. A mí me queda muy bien. Hay gente que le parece que le queda como muy amarillento. Yo es que tiro para más los colores amarillentos. Si eres más de una tonalidad fría, como un rosita de esto, no te va a quedar muy bien el color al parecer. Pero bueno, eso es probándolo. O sea, eso es en gerundio. Hay que hacerlo para que veas si te sirve o no. No hay de otra. Este me va genial Sobre todo esos días que mmm, Algo rapidito, no quiero mucho cuento hoy Y sal a la calle Y este me va muy muy bien Nuevamente, es súper ligero no se te hace un patuque En cuanto a si se te queda pegada la mascarilla o no Evidentemente como todos los de color Pues bueno, puede pasar un poco la mascarilla Pero te aplicas el setting del spray de Urban Decay Que es otra de las cosas que se me terminó Y que he comprado nuevamente Este setting es un spray Que simplemente te lo aplicas después de maquillarte Y te lo aplicas en todo el rostro Dejas que se te seque Y después te colocas la mascarilla Y no se te va a pasar el color a la mascarilla para la gente que tiene rostro brazo, descubrí que hay uno que tiene niacinamida Y este va genial ¿Por qué? Pues te lo pones y no te, no te suda el rostro De esta gente que, ay me suda el rostro todo el día Pues este sering es el verde El otro sering es el negrito con lila Entonces el verde con negro es el que tiene niacinamida Puedes tener esa opción para que No se te transpire la piel No te pase el maquillaje a la mascarilla O no se te vea la cara como que bueno que si estuviese sudando Todo el tiempo, estos son unos muy buenos datos Yo no soy maquilladora ni sé mucho de maquillaje Evidentemente se nota Pero esto es una muy buena opción Para sellar Y que no transpires Y que no pase a la mascarilla Bueno y hasta aquí el video de hoy Yo pensaba que iba a ser un video corto de nada Cinco minutos y bueno como siempre La cháchara, yo me extiendo, la chachara ellos somos uno entonces lo dejamos hasta aquí y la próxima semana pues seguimos con más por aquí un beso y feliz domingo